asesoría integral a particulares y personas jurídicas en asuntos legales de variada naturaleza. Servicios de asesoría jurídica en áreas laboral, penal, civil, divorcios, entre otros...